Os queremos hacer conocimiento público a la gente de The norte que a partir de martes y miércoles 16-17 nos estaríamos unificando a lo que son los movimientos huelgarios que haberán en algunos sectores en San Francisco, con motivo a que al incumplimiento de The norte nos han puesto muchas fechas de trabajo, no están cumpliendo con los trabajos que nos han prometido y esperamos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 y como decía el compañero, el costo de la energía eléctrica es bastante elevado y no recibimos el servicio, ya que han incumplido bastantes veces cuando nos dicen que ya iniciarán los trabajos en X fecha y nunca aparece la fecha donde van a iniciar. Por tanto, le estamos exigiendo y hacer, haciendo de público conocimiento que nos uniremos al llamado a huelga por 16 17. También estamos dispuestos a lanzarnos a la calle, a unificarnos a la huelga que viene desde 17 por el incumplimiento por lo que nos han dicho los los hermanos aquí por el incumplimiento de, de norte ya que no tiene como quien dice de relajo haciendo tantas reuniones y prometiéndonos cosas que no nos han cumplido ya a esta fecha ...hace varios meses atrás... ...que íbamos a tener la 24 horas... Y que según ellos... ...y todavía no están... ...están, no están trabajando... ...en lo que es la 24 horas... ...están bastante retrasados en eso... ...nos prometen que en... en menos de un mes... ...ellos hacen esos trabajitos... ...de la primera o segunda etapa... ...de, de nuestro sector... ...y no creemos... ...que es verdad que en ese tiempecito ellos van a hacer los trabajos que hay que hacer. O sea que nos están poniendo un esto, nos están eh, sosteniendo ahí con mentiras para ver si nosotros no nos lanzamos o no le hacemos presión. Pero nosotros estamos dispuestos a hacerle la presión que haya que hacer, porque ya no aguantamos más, no soportamos más estos apagones y, y esta escasez de, de 24 horas que tenemos, que... Varias comunidades que estaban últimos que nosotros en esos presupuestos ya la tienen nosotros esperando por no lanzar.